Buen día. En el día de hoy vamos a realizar un pequeño tutorial de cómo se utiliza la plataforma de OpenSim de la Red Rita. Que la Red Rita es como tal la red eh, de tecnología avanzada eh, de la Universidad Distrital. Vamos a realizar pronto una pequeña introducción de lo que es OpenSim. OpenSim o Open Simulator, lo que nos permite es tener un motor que nos crea ambientes virtuales estos ambientes virtuales pueden ser eh, interpretados como mundos virtuales la idea es tener todo un ecosistema que permita interactuar eh, a las personas como si estuvieran en el mundo real este como tal es código abierto open source Software libre eh, y permite configurar un servidor 3D. Entonces, esta es la página de, de eso. Como este es solamente la parte del servidor, se necesita un cliente, un visor. Visores encontramos muchísimos. Eh, los más conocidos son Imprudence, que como tal, es muy mencionado, pero. Eh, no lo he utilizado tenemos este otro bastante recomendado debido a su rapidez también es bastante liviano que se llama Hippo OpenSIM Viewer eh, este como tal es una modificación de un, del visor de Second Life que permite utilizar las características avanzadas de OpenSIM acá como vemos algunas de, de sus características es que permite construir a 10.000 metros de altura y esta es como una escala de trabajo en, en metros eh, y pues como tal acá está el sitio web principal y acá más o menos enseñan cómo se utiliza Um, y por último este que es el que vamos a utilizar en esta oportunidad que es Firestorm Viewer este Firestorm um, es bastante estable pues funciona bien para lo que vamos a realizar la idea acá es realizar la descarga de este programa como vemos hay versiones para diferentes sistemas operativos es multiplataforma para este caso, eh, posee una distribución GNU con Linux de 64 bits. Acá está la suma de verificación, por si deseamos confirmarla. Y le damos en guardar archivo. Listo, acá tenemos descargando el, el archivo. Y una vez se descargue, vamos a mirar qué es lo que tiene como tal este este software vamos a ver, esperamos ahí que termine los últimos segundos y vamos a la ubicación de este fichero como vemos, acá está entonces le puedo dar clic derecho eh, extraer aquí vamos a que descomprima una vez Descomprimido, vamos hasta la carpeta a ver qué encontramos. Abro una terminal en esa ubicación, una terminal de comandos y eh, vamos a leer un poco el README. Podemos utilizar, no sé, un programa de interfaz gráfica. Creo que acá hay un install. ¿Primimos? así ahí está eh, punto sistema. esperamos a que abra y subsecuentemente vamos a ver una serie de pasos como tal acá nos dice algunos requerimientos del sistema que es importante leerlos la forma de instalarla o de correrla y demás cosas entonces para instalarla eh, se puede correr este script punto, eh, .slash install.sh que lo que hace es que eh, en la ubicación elegida instala el software pero pues para este caso eh, no me interesa como tal instalarlo sino más utilizarlo entonces acá puedo darle punto slash eh, firestorm al ejecutar entonces el, el software se realiza la apertura de esta ventana en esta ventana vamos a configurar algunos de los datos relevantes para realizar la conexión eh, en este caso está conectado tan bueno vamos a mirar en este caso eh, para la conexión posee unas credenciales que es Jorge Uceche acá la contraseña iniciar en la última posición y acá está Rita en el caso tal de que no exista esa red se entra a donde dice yo preferencias a donde dice open y eh, acá donde dice añadir nueva red se le da rita.udistrital.edu.co 2 puntos al hacer esto y decirle aplicar inmediatamente acá dentro de las redes que se gestionan aparece esta rita podemos modificar el nombre como rita no sé ud o algo así o en este caso pues dejémoslo igual eh, aceptar y acá entonces nos aparece esa nueva red y acá le damos clic en iniciar sesión estas dos opciones de remember username y recortar la contraseña pueden ser deshabilitadas en este caso la, la seguridad entonces le doy a iniciar sesión espero un momento que establezca la conexión con el servidor de Rita y está comprobando un poco la, la caché eh, la caché como tal es los datos que él descarga del servidor de OpenSIM y pues se queda con ellos para no andar eh, realizando peticiones al servidor entonces está comparando eso, iniciando y nos sale una, una, un saludo de bienvenido a Rita. En este caso, eh, como vemos, ya que el personaje ha sido un poco modificado, tenemos un avatar y al darle clic eh, derecho esperemos un poco que está algo lento nos permite modificar cosas como su apariencia, textura y perfil vamos a modificar un poco la apariencia y en primera instancia modificar la anatomía que es como una de las primeras cosas que se hace acá vemos un muñeco bastante extraño del cual podemos modificar características como cuerpo, cabeza, ojos, ojera, orejas, perdón, Bar boca, barbilla, torso, piernas Como tal son esas las, las características eh, Vamos a modificar de pronto la altura eh, Vamos a hacer un cuerpo delgado vamos a reflejar a ver. acá un poco más delgado el, el cuerpo y vamos a ponerlo un poco más arriba para que no se superponga como con el suelo. Listo. una vez se hacen estas eh, preferencias se puede dar en guardar se puede cambiar eh, cosas como la ropa, entonces si queremos una vestimenta diferente, cambiar de pronto no sé el color, la textura, ah miren es está interesante color piel, pero es como más para una chica. que tiene como muy interesante todas estas texturas vamos a ponerle esta que se ve como bien listo podemos modificarle los pantalones también vamos a ponerle algo está un poco lento si sí estaría más o menos bien algo más oscuro eso listo ah, podemos ponerle más atuendos como una chaqueta o guantes o lo que sea entonces podríamos ponerle no sé eh, qué le agregamos ropa interior zapatos zapatos porque está como descalzo Esperemos un momento, entonces podemos ponerle zapatos, está intentando cargar las preferencias. Esperemos un momento más, como sabemos pues las peticiones las está realizando un servidor, pues no es que tenga una mega capacidad tampoco eh, resulta también ser dispendioso eh, la carga de recursos debido pues a la conexión de, de internet entonces esperemos un poco más a ver qué pasa bueno y parece que se quedó idealmente esa sería pero en el servidor no está disponible por alguna razón. Bien, ahí como tal entonces ya terminamos la parte de edición. A ver qué cosas podemos encontrar. Están los datos del perfil. Nombre, los grupos a los que pertenezco, intereses destacados. Bueno, hay varias opciones ahí que podemos configurar. En cuanto a la movilidad, al presionar la flecha hacia adelante, pues nos movemos hacia atrás también, nos movemos hacia el otro lado hacia la izquierda, se reposiciona hacia la derecha también, y podemos utilizar el conjunto de ambas para desplazarnos entonces esa sería la manera correcta dentro de las opciones que tenemos acá abajo esta eh, configuración de voz no sé qué esta que es la más importante en esta nos da la configuración entre caminar correr, volar o desplazarme para este caso estoy caminando puedo correr para desplazarme más rápido de un punto a otro o puedo volar en este caso voy a ganar un poquito de altura para comenzar acá nos muestra también los shortcuts o los atajos chatea, okay. vamos a traer de este modo y podemos realizar sobrevuelo por las ubicaciones realizadas. Construcción en esta plataforma. sobre el terreno nos aparece acerca del terreno modificar terreno y sentarme aquí por ejemplo sentarme aquí lo que permite es irme hacia el lugar donde le donde hice clic y sentarme también puedo levantarme entonces clic eh, sentarme aquí no clic levantar listo en cuanto al terreno, entonces le podemos decir modificar terreno. Modificar terreno tiene ciertas herramientas que las más importantes son nivelar. Entonces, nivelar lo que me permite es, a partir de un tamaño y una fuerza, coger el terreno, intentar establecer una homogeneidad sobre este. Él realiza más o menos como una especie de, de media. Entonces, en donde esté va a realizar la, la la nivelación del terreno entonces así podemos volver este terreno que está bastante eh, eh, disparejo en algo más parejito puedo también elevar el terreno entonces a medida de que yo voy presionando él va elevando el terreno entonces podemos darnos cuenta a ver vamos a elevarnos un poco para mirar el que hemos hecho ahí vamos haciendo montañitas acá pues como tal hay una montaña inmensa entonces esa montaña también la podríamos por ejemplo rebajar entonces acá la vamos trabajando poco a poco ya que con el proceso de nivelación pues, no sería tan, tan efectivo entonces ahí lo vamos rebajando un poco como ven es un proceso bastante tedioso listo eh, suavizar y escarpar y como tal estos dos parámetros tienen bastante eh, relevancia entonces ahí vimos el primero voy a detener el vuelo eso quiere decir que desciendo y voy a trabajar por sobre un terreno más plano voy a hacer entonces el ejercicio de construir construir elementos entonces, clic derecho construir voy a construir para este caso eh, una especie de espada la espada eh, podría realizarla tal vez con un cubo una pirámide eh, un, un cilindro y tal vez otro cubito podría ser como una buena idea entonces voy a utilizar este cubo para el cuerpo de la espada acá tenemos varias herramientas entonces la primera de ellas es mover la segunda bueno la primera mover entonces esta nos permite mover el elemento en los ejes x y y Z también podemos girarlo para donde nosotros dispongamos mm. podemos estirarlo en este caso voy a comprimirlo para este lado y voy a estirarlo un poco en este lado para que quede como el cuerpo de una espada puedo elegir caras y otras eh, opciones eh, a este entonces le voy a adicionar el, la pirámide para hacer una especie de, de conito Entonces acá nuevamente elijo eh, qué forma quiero Y voy a intentar ponerla por sobre la otra figura una herramienta que nos ayuda bastante para alinear estas cosas que es el control de cámara el control de cámara me permite eh, estar como si yo lo estuviera digamos eh, manejando ¿Qué quiere decir esto? que tengo un control más un poquito más preciso de los movimientos de de las cámaras y demás Voy a intentar, entonces la idea es poner esto por sobre Como vemos no es una tarea fácil, nada fácil Acá voy a intentar otra vez alinear esto Estiro esto un poquito para que se comprima como tal Menos a esta altura, no un poquito menos. Puedo también exprimir desde el otro lado, listo, para que me quede como si fuera una sola cara. Voy entonces a darle como un recorrido. A ver, no, todavía no está centrado. Entonces voy a darle otra vez el mover hasta que me quede la espada lo más precisa posible como ven acá el proceso es bastante dispendioso eh... parece que quedó bien listo al haber terminado estos dos, podría seleccionar el primero, seleccionar el segundo, eh, con ayuda de la tecla Shift. Como vemos ahí se seleccionan los dos y acá hay una herramienta que se llama Enlazar, que es una forma de, de unir objetos. Eh, lo siguiente que puedo hacer es eh, um, un cono que podría ser, se podría hacer es un cilindro. Un cilindro, le aumento el radio un poco y lo aplasto para que quede como una especie de base para la espada. Eh, voy a intentar moverlo sobre todos los ejes, a ver, voy a intentar centrar. Solo más que se pueda, vamos a darle un recorrido. Esta ventana también es movible. hasta que esta cosa me quede por fin en donde yo quiero más o menos por ahí vamos a darle un otro último recorrido a ver Pásame, que me quede en la posición que deseo a ver, eso toca es como de a poquitos quiere decir que esta es muy oh, abajo listo, Yo creo que por ahí puede ser eh... Voy a moverlo un poquito, a estirarlo un poquito, a comprimirlo más bien. Por este lado, por el otro, por este, Listo, y por último, me atreverá a hacer un mango para el soporte de la espada. Entonces vamos a ver. Eh, construimos otro cilindro. Vamos a darle acá en estirar, bueno este número hizo crecer como tal, estirar, Vamos a chiquitico y estirar, que está bastante lejos, lo no estudiar muy lejos, vamos a un poquito más hacia acá. Eh, se me fue muy lejos listo voy a volver un poquitico más pequeñito estirar de una de estas puntas y luego lo hago de esta de acá arriba difícil seleccionar es bastante complicado seleccionarla a ver desde este punto listo así sí y ahora Moverlo hasta que me quede bajo, va a ser el último repaso. A ver, nada que me queda centrado. yo creo que por ahí quedó ya la espada más o menos voy a mover este un poquito para este lado y la creería que está perfecta listo eh, por último entonces voy a seleccionarla junto con los otros objetos y los voy a enlazar de esta manera ya tengo una espada voy a hacer por último un estiramiento para intentar volver esto más pequeño creo que no se dejó no, no se dejó listo eh, y lo que voy a hacer acá es eh, darle clic derecho y decirle tomar a ver dónde está se desapareció tenía que ser era vestir entonces eh, me di cuenta que no debía haber hecho eso de eso eh, pero antes eh se copia acá eh, eso guardemos la primera eh, um, listo y ahora le voy a decir acá más y le voy a decir vestir que eso era lo que quería desde un principio una vez le digo vestir entonces él lo viste en su mano izquierda eh, va a darle clic otra vez en editar para editar perdón y acá voy a ponerle mover y la muevo más o menos al, al punto deseado yo creo que por ahí algo así puede ser también puedo modificar la textura esto se ve por acá en este recuadro y acá hay algunas texturas para elegir, entonces ahí miramos con cuál se ve mejor. Voy a buscar alguna metalizada o brillante o algo así. Esta podría estar perfecta para que se parezca a una espada. Entonces, pues ahora sí, acabo de crear mi propia espada. Es más o menos entonces la forma en que se modelan todos los objetos. Acá mm, hay que tener cuidado. Eh, con guardar los cambios, mantener ese tipo de cosas eh, presentes para que no vuelvan a pasar cosas por ese estilo bueno ahora vamos a mostrar el, el trabajo que se realizó eh, nos tocaba modelar la academia de academia superior de artes de Bogotá eh, la SAP que hace parte pues de la universidad distrital en este caso ese es el modelo que obtuvimos y nos basamos pues en las vistas de, de google para tener un mayor detalle eh, si nos acercamos un poquito acá se ve como tal eh, la fachada de, de la universidad por acá tenemos los lados incluso podríamos subir un poquito esto está muy lento por qué no sube está la otra parte, la parte posterior la que queda como contra la Caracas y este es como tal el modelamiento que se le ha hecho a, a esta sede lamentablemente no lo podemos ver desde arriba pero pues esto es más o menos lo que se realizó como la segunda cara si nosotros la miramos eh, en esta vista quedaría al otro lado no sé cómo irme para el otro lado démosle la vuelta a la manzana tín, tín, tín. Listo, esta es la vista que estamos intentando ver en este momento. Listo, eh, muchas gracias. Este es el modelamiento que hemos hecho de la SAP. Espero que les haya gustado.